¿Sabías que en Uruguay, por ley, a los hombres les corresponde licencia por paternidad y subsidio por cuidado parental? Sin embargo, menos del 2% de los padres hace uso del medio horario laboral para el cuidado de sus hijos e hijas en sus primeros meses. ¿Pero qué pasa cuando los cuidados son compartidos entre hombres y mujeres? Nos beneficiamos todos. Vos, como padre, porque te involucrás en los cuidados, asumís responsabilidades, fortalecés el vínculo con tus hijos y disfrutás sus recompensas las niñas y los niños, porque reciben mayor tiempo de calidad, atención y cariño. Otras personas cuidadoras, porque la responsabilidad del cuidado se comparte y se redistribuye. Los empleadores, porque aumenta el nivel de compromiso y satisfacción de los trabajadores, mejorando el desempeño y calidad del ambiente laboral. Y también se beneficia la sociedad, porque se promueve la igualdad de género al reconocer que tanto hombres como mujeres tenemos responsabilidad en los cuidados. Si querés saber más sobre la licencia por paternidad y el subsidio por cuidados parentales, Ingresá en sistemadecuidados.gov.uy Vos también podés cuidar.